Esta vez desde, desde París, aquí en Francia, donde efectivamente eh, vine a participar de la Junta Directiva del Consejo Internacional de, de la Ciencia, que tiene su sede aquí en París y donde uno de los puntos eh, en discusión eh, de, por parte de esta Junta Directiva o Comité Directivo es efectivamente cómo hacer de la ciencia un bien público, cómo hacer de la ciencia un bien común, como les gusta uh -huh. decir aquí. Eh, en Europa y cómo trabajar entonces Hacia ese bien público con la ciencia abierta, con el acceso abierto y con la defensa además del papel que la ciencia tiene para cumplir a nivel eh, de las distintas sociedades. Entonces, si a ti te parece bien, y aprovechando la estadía aquí en París, es un poco, eh, bueno, tarde no, pero es la noche ya parisina, así que no te puedo mostrar eh, muchas cosas de, las de la calle, debo decir que encontré bastante transformada a París, por ejemplo, y eso también tiene que ver con el tema de hoy. Eh, ...y con el que discutimos la semana pasada con una eh, priorización de los peatones y de las bicicletas por sobre, eh, bueno, los autos, no sobre el transporte público, realmente eh, interesante, ¿verdad? Privilegiando esas formas de desplazamiento, probablemente muy ligado a la situación de pandemia, confinamiento, claro. etcétera, pero, pero realmente eh, una buena transformación a, a saludar y ojalá también a instalar en muchas de nuestras ciudades. Pero volviendo claro. al tema... Sí, perdón. Y aprovecho para consultarte ahí, digo, primero para que sitúes a la gente eh, qué es el ISC, eh, digo, porque entiendo que por ahí alguna gente puede haber escuchado el nombre, pero es importante, nosotros hemos hablado en varias oportunidades, sobre todo a partir de tu elección como representante eh, en, en este gran espacio, pero que nos cuentes un poco más de detalle para después poder avanzar sobre el tema de la ciencia abierta cómo no, con mucho gusto, eh, efectivamente el Consejo Internacional de la Ciencia o el International Science Council por su nombre en inglés, como se lo conoce mundialmente, surge de, de la fusión de dos viejos bueno, no tan viejos, pero de dos antiguos eh, organismos, uno dedicado a las ciencias, que era el ICSU, y el otro dedicado a las ciencias sociales, que era el Consejo Internacional de Ciencias Sociales. Hace unos cuatro o cinco años se fusionaron en, un solo, en una sola institución, en un solo organismo, que hoy eh, trabaja eh, en bien de fortalecer eh, digamos, a la ciencia a nivel eh, mundial, a la ciencia sin distinción, es decir, sin distinguir entre las naturales, las sociales, etcétera, y tiene como misión principal eh, esta idea de que efectivamente la ciencia sea un bien público y por lo tanto el conocimiento científico sea un bien público al alcance de todos y de todas. Y este organismo reúne a muchas de las academias de ciencias de los países a lo largo del mundo, eh, a organismos dedicados al trabajo eh, científico. Y Claxo forma parte de este Consejo Internacional de, de la Ciencia ya desde hace unos cuantos años, como formaba parte de del Consejo Internacional de Ciencias Sociales y como tú bien dices, desde hace eh, un año exactamente, en octubre del año pasado, eh, bueno, he tenido el privilegio de ser electa para integrar por tres años eh, la junta directiva de este organismo y poder participar en, en, en las discusiones. Con dos propósitos principalmente, además, por supuesto, de acompañar la evolución de esta institución. Uno, resaltar el papel de las ciencias sociales en el conocimiento científico y especialmente en estas sociedades pospandémicas. Y dos, traer las contribuciones de América Latina a esta discusión, porque es una región poco representada en la Junta Directiva eh, del Consejo Internacional de la Ciencia. Entonces, plantear eh, qué es lo que tenemos para decir en torno a estos temas y qué es lo que tenemos para aportar en torno al eh, debate del conocimiento científico y del conocimiento científico como bien público en nuestra región latinoamericana y caribeña. Entonces, ese es un poquito el propósito de mi presencia. hoy aquí en, en París, en Francia, y de mi participación en los dos días pasados en la reunión de la Junta Directiva. Muy clarísimo, Karina, en este sentido, la importancia que tiene este, este espacio, este lugar para las discusiones, y ahí entiendo es donde se marca esta discusión de hablar de ciencia abierta, digo, con la importancia que tiene, con, eh, en general cuando se abre a la, a la discusión de la ciudadanía en general eh, parece como un discurso súper este, válido, pero no siempre está abierto y empieza a difundirse la importancia que tiene eh, que la ciencia esté abierta, que realmente el conocimiento, digo, sea, esté más democratizado, ¿no? Pero entiendo que va por ahí tu columna de hoy. Sí, exactamente. Te propongo, efectivamente, ya alguna vez hemos hablado de estos temas, pero retomar esa discusión del conocimiento científico como bien público. ¿Y por qué? Porque en los últimos años, que claramente han estado marcados por la creciente penetración de la tecnología en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, también marcados por la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China y muy especialmente, recordemos, por la disputa en torno a las vacunas eh, para el COVID-19 durante la pandemia. Y esto nos muestra la importancia del acceso al conocimiento científico y al conocimiento técnico que se ha convertido en un elemento absolutamente central y también en uno de los nudos centrales de las desigualdades. Lo vimos aquí, Gustavo, en varios infoclaxos, especialmente con la temática de las vacunas. Entonces, en esta situación, desde Claxo, lo que nosotros planteamos siempre y trabajamos día a día para eso, es que el acceso, el uso, la democratización del conocimiento científico tiene que ser, es efectivamente un bien público, un bien social, colectivo y estratégico para garantizar los derechos humanos de todas y de, eh, de todas las personas. Eh, es necesario, mm, bueno, a ver, pensar un poquito en torno a este tema, pensar en un diagnóstico, ¿verdad? Y esto nos obliga, entre otras cosas, a analizar críticamente la manera en la que hoy se distribuye el conocimiento científico y el marco en el que se da el ejercicio de la actividad científica y también el ejercicio de la formación de los investigadores y de las investigadores, eh, investigadoras. Perdón. Hablar de los desafíos, entonces, en torno a la democratización del conocimiento científico implica, en primer lugar, cuestionar, cuestionar, fuertemente la forma eh, bajo la cual se ejerce hoy la práctica científica, o por lo menos la forma predominante bajo la cual se ejerce la práctica científica, cuestionando los parámetros actuales de relevancia, de evaluación científica, de definición de agendas de investigación, que están muy asociados, entre otros elementos, a los famosos rankings de las revistas científicas, muchas de las cuales realizan efectivamente una práctica editorial, mercantil, con un propósito claramente mercantil, de lucro, y gigantes editoriales de carácter transnacional. Eh, por ejemplo, si miramos los datos de la RICIT, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, en la última década la población científica de América Latina aumentó de 410.000 en 2010 a 660 mil investigadoras e investigadores en 2019. O lo que es lo mismo, en porcentaje, eh, en el mismo periodo se pasó de 1.48% al 2.07% de la población económicamente activa de nuestra región. Es decir, eh, hemos efectivamente avanzado en eh, la cantidad de personas que se dedican a la investigación en los campos de la ciencia. Eh, el modelo de actividad centrado en estas métricas de publicación que mencionaba hace unos instantes, las publicaciones en los journals, son las revistas, y eh, el perfil eh, de la investigadora o del investigador que se promueve, que es justamente el que publica artículos en estas revistas indexadas, en ese circuito principal, ¿verdad?, de difusión del conocimiento científico, impone qué tipo de publicación tenemos que hacer, qué estilo de escritura y qué idioma tenemos que tener para poder publicar y también eh, eso está muy vinculado en algunos casos a la elección de algunas metodologías y de algunas temáticas de investigación que son más factibles o eh, más interesantes para estas industrias editoriales para ser eh, publicadas. Por lo tanto, hay una, una intromisión directa en la definición sobre las temáticas de investigación que muchas veces están, por cierto, muy lejos de la realidad latinoamericana y, car y caribeña y producen una desvinculación eh, de eh, la investigación de sus comunidades de origen, de su entorno, ¿verdad? Eh, en esta dirección, es por eso que, que desde Claxo siempre hemos impulsado muy fuertemente el cambiar estas prácticas. Y como tú bien sabes, Gustavo, desde el 2019 estamos impulsando el FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que pone en discusión estos criterios y propone alternativas a la forma en que hoy se practica, se hace y se evalúa la producción de conocimiento científico. Y por supuesto que también estamos atendiendo y son en torno a la formación de los investigadores e investigadoras que nos eh, coloca o nos obliga a poner el énfasis en eh, los sistemas académicos y en los sistemas universitarios de formación de estos investigadores e investigadoras que desde la década de los ochentas recordemos que también en nuestra región latinoamericana y caribeña hay dos fenómenos en paralelo uno la universalización en términos de mayor cantidad de personas que acceden efectivamente a la formación eh, universitaria, pero en paralelo a una creciente mercantilización y privatización de la educación superior en nuestra región. Allí podemos, si tú quieres, mirar dos indicadores para poder caracterizar bien este proceso, ¿verdad? Por ejemplo, tomando la UNESCO como referencia, ¿verdad? Eh, de acuerdo a la UNESCO, en los últimos 20 años, la tasa bruta de matriculación, que ¿Qué nos muestra la tasa bruta de matriculación? Nos muestra la matrícula como, como el porcentaje de matriculación que se encuentra digo, correspondiente a los años de supuesta formación universitaria, es decir, a los cinco años Posteriores a terminar eh, el colegio secundario o la educación eh, secundaria. Eh, eso generalmente, para que quienes nos están escuchando se ubican, eh, está en el entorno de los 19 a los 23 años. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó con este indicador de tasa bruta de matriculación? Bueno, pasó del 23% en el año 2000 al 52% perdón en el año 2018. Allí vemos lo que decía antes, este crecimiento, este proceso de un Universalización de la educación eh, secundaria. Pero también, por otra parte, si miramos ahora de acuerdo a los datos de la RICIT, de esta red que cité antes, eh, el promedio de educación privada, privadas, obviamente universitaria, ¿verdad?, privada en América Latina, es del 55%. Es decir, unos un existen a la. Eh, a la educación universitaria privada. No te tengo que recordar que para poder asistir a la educación universitaria privada hay que tener los recursos para poderla pagar, ¿verdad? Es una educación paga. Y esto es más grave en algunos países, como por ejemplo en Chile, que es el 84% de la población universitaria que asiste a la universidad privada, o en Perú el 74%, o en Brasil el 73%. Por eso. Cada vez más importante, cada vez más clave, diseñar modelos académicos que permitan efectivamente relacionar todas las funciones universitarias, la investigación, la docencia, la extensión, desde un marco que es el que promovemos en Claxo de cooperación regional y desde un marco también de cooperación regional abierta a las comunidades, a las comunidades no universitarias y que nos permita también incluir otras formas de conocimiento para también democratizar esas otras formas de conocimiento para enriquecer los diálogos tan necesarios hoy en torno a la educación superior, a las universidades y eh, a qué es lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe con, este, con, este, con esta realidad. En ese sentido, creo que también vale la pena destacar eh, la larga y potente tradición eh, universitaria en América Latina en todas las funciones, también en la función de extensión que eh, ha discutido justamente eh, esta, este vínculo eh, entre universidad y sociedad, ¿verdad? Entre universidad y las sociedades donde esas universidades están eh, insertas. Y por último, como mencionábamos en el, en, en el inicio, en el título, la cuestión del acceso, acceso al conocimiento. Y ahí es clave eh, defender el conocimiento, como decía, como un bien público que se distribuye, eh, que, que tiene que distribuirse a lo largo de toda la sociedad de manera equitativa, de manera libre, de manera colaborativa y sobre todo de manera no comercial, porque allí está una de las claves para efectivamente poder combatir las desigualdades y los fenómenos de pobreza que enfrentamos hoy en nuestra región y promover eh, y fortalecer la participación democrática. Es decir, es decir, este tema también está vinculado a estos ejes que venimos de, eh, desarrollando, Gustavo, de desigualdad, de eh, pobreza y, por supuesto, de cómo fortalecer los procesos democráticos eh, en América Latina. Eh, por eso el acceso abierto. Y libre al conocimiento científico fue, es y será una de las banderas más importantes de Claxo, ¿verdad? Una de las banderas fundacionales y más importantes de Claxo, marcando, eh, bueno, muchas de las prácticas institucionales que hoy estamos eh, desarrollando, pero que tienen larga data y que hoy impulsamos eh, junto a los más de 800 centros que forman parte de Claxo. Tú las conoces, pero recordémosela eh, a quienes nos están escuchando: la Librería Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Que ofrece, eh, por supuesto, en descarga abierta, gratuita y sin ninguna restricción, hoy en día más de 3.500 libros de distintas colecciones y que tiene más de 30 millones de descargas al año esa librería. O también la red de bibliotecas virtuales que estamos impulsando, o Claxo TV, nuestra herramienta eh, de comunicación, o Claxo Radio, eh, y los vínculos que tenemos con con eh, Redalic y la Red de Revistas Científicas de América Latina. Creo que son todos buenos ejemplos en esta dirección. En esta dirección que, como te decía, Claxo impulsa desde siempre para que, eh, digamos, la educación superior y la ciencia sean un derecho humano y no tengan ningún tipo de restricción, menos aún restricciones producto del tratamiento mercantil de ambos temas. El conocimiento científico y la academia además hoy están llamados a cumplir un papel central en el fomento de la democracia, de la solidaridad, de la interdependencia, de la responsabilidad y, por supuesto, en eh, el pensamiento crítico, que como siempre decimos aquí, es lo que también nos inspira institucionalmente para poder eh, no solamente desarrollar conocimiento, sino sobre todo desarrollar conocimiento que implique transformaciones sociales, que implique incidencias transformadoras eh, en nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas. Estas reflexiones eh, es en parte también alguno de los temas que estuvimos discutiendo aquí junto al Consejo Internacional de la Ciencia, junto a colegas de otras regiones del mundo y donde por supuesto pude compartir estas y otras reflexiones eh, en torno a estos temas. Clarísimo, Karina. Qué importante y qué fundamental poner en juego estas cuestiones. Lo llevo al ámbito de la comunicación, que es eh, el, el gran tema de, de, de nuestra área en particular y la importancia que tiene en un tiempo eh, de tanta fake news, de tanta construcción o intento de llevar a, a construcción de ignorancias eh, el papel que se juega desde la comunicación de la ciencia pero que la comunicación de la ciencia no puede funcionar si no hay ciencia abierta. Así que ahí me parece que eh, cerraste un circuito fundamental en esta construcción. Y me quedo con algo más de todo esto porque del 24 al 30 de este mes, de octubre, es la Semana Internacional de la, de la Ciencia Abierta. Eh, entonces, qué importante todo esto en el marco de lo que van a ser esas jornadas de acceso abierto, Semana Internacional de Acceso Abierto del 24 al 30 de octubre. Y, y claxo en ese sentido siempre eh, en, en la punta de muchas de estas discusiones para llevar adelante. Así que me parece que es un, un conocimiento fundamental como para poder avanzar. Línea. Absolutamente, y por supuesto que ahora vamos a trabajar en torno a esa Semana Internacional del Acceso Abierto, como, porque como tú bien dices, eh, bueno, Claxo ha sido, es y seguirá siendo siempre una referencia y un pionero institucionalmente hablando eh, en estos temas eh, del acceso abierto. Y sí. Por eso traje, quería compartir hoy con ustedes eh, este tema, no con la intención de cerrarlo, sino justamente de dejarlo abierto, abierto al debate, a la reflexión y ojalá los aportes de todos y todas quienes están escuchando. Karina, eh, que tengas excelentes jornadas por, por allá. Sabemos que de mucha intensidad, no solo con los encuentros con el ISC, sino también con otras organizaciones. Y nos volvemos a ver dentro de una semana. No sé por dónde te tendremos, pero seguro aquí en el InfoClaxo. Muy probablemente en Buenos Aires, pero bueno, veremos, veremos. Eh, seguramente estaremos juntos allí desde nuestra, desde nuestra casa de Claxo. Y bueno, sí, seguimos estos días eh, con reuniones aquí en, en París, digamos, con, con distintos, bueno, con centros miembros de Claxo que también están aquí, ¿verdad? Como el IRD. Y otras reuniones buscando sumar alianzas, eh, eh, seguir articulando cooperaciones con instituciones en torno a este y otros temas que son la prioridad en la agenda de CLACSOI.